Me llamo Antonio Nevado Carrero, eh, soy profesor de matemáticas en el IES Universidad Laboral. Este curso estoy dando tercero de la ESO y primero de bachillerato. Eh, tengo dos grupos de tercero de la ESO, bastante diferentes en el planteamiento incluso, porque unos chicos son de la estructura de bilingües y los otros son digamos, de un nivel bastante más bajo. Y entonces, eh, ...bueno, tengo que trabajar de maneras diferentes con ambos cursos... ...Escolarion para mí, eh, soy novato, llevo, este curso es el segundo... ...y para nosotros Escolarion ha sido en el centro... ...una aventura en el que bueno, eh, la formación ha sido muy importante... ...y también eh, el hecho de poder enseñar a los chicos un material... ...que ellos puedan ver en cualquier momento... ...no solamente en el aula sino también en sus casas... ...para poder seguir trabajando. Pues la mayor aportación que me ha producido Escolario en mí es... ...la integración de material didáctico... ...o material digital que está... Eh, ...en todos los sitios, en la, en la red... ...y que para mí ha formado parte... Eh, ...o ha creado, ha producido... ...un material que... que bueno, ha motivado... ...para mí ha motivado en la formación y en la integración... ...y también ha creado un proceso de cambio de mentalidad... ...o de proceso de, de dar la formación a los niños... ...es decir, motivador, dinámico, actitudinal... Eh, ...los niños cuando trabajan en el Escolarium... ...pues ven otra forma de dar la clase y a mí eso me ha producido un cambio bastante diferenciado después de 28 años de trabajo. Cuando he podido trabajar con toda la clase, con el grupo completo, en una clase normal de, de escolario, he visto que los chicos, yo les he presentado, eh, digamos, la teoría de otra manera, es decir, porque había un soporte digital, ellos no podían ver los, las preguntas y los teoremas o, o las partes más importantes, las fórmulas, pues yo les planteaba ejercicios motivadores de con la lección a través de archivos flash o archivos eh, con guías animados o de otro tipo. Es decir, que nosotros eh, podíamos ver la lección con ejercicios que les pudiera reconducir en el proceso de pensamiento hacia la resolución de, de problemas. Entonces, la integración de todo eso lo podían contrastar por las tardes o, o en cualquier momento, porque podían utilizar esos materiales que yo he creído importantes eh, en un libro paralelo al de la editorial. Les llevaba al, al entendimiento del trabajo continuo, es decir, era algo que era muy dirigido y continuador. Sin embargo, tengo otro grupo que tiene unas deficiencias de base bastante, bastante diferente, con muchos problemas, con muchas dificultades para entender las cosas, y entonces ahí, el libro para ello, yo tenía la oportunidad de no cambiarlo directamente, porque resulta difícil, o no es difícil, pero sí que por no tener dos libros paralelos en la propia herramienta mía, pues poder cambiar los ejercicios, poder poner otros ejercicios anteriores, o sea, reconstruir el libro en función del grupo y no en función, en función, por tanto, de las necesidades del grupo. Yo creo que lo más importante del trabajo del libro es que pueda ser cambiado en cualquier momento, que se adapte a la, al grupo clase y en el momento en que eso lo pudieran, se pudiera acceder desde cualquier sitio, incluido casa o clase, y pueda ser llevado a efecto, pues el trabajo de Escolarium sería eficaz. Creo que Escolarium tiene que basarse en la experiencia personal, en la experiencia personal del docente. Si viene eh, dirigido por una editorial, pues tiene visos a ser otra parte más de, de un proceso de enseñanza de otras cosas, de lo que dice tal autor que piensa que eso puede ir por ahí, pero no se adapta a las reales necesidades de los niños que actualmente están en clase.